¿Por qué está aquí? Porque quiero trabajar. ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Estabilidad. Porque quiero, porque tengo que pagar mi coche y porque tengo que llegar a final de mes. ¿Qué oportunidades ve en este puesto? Poder dormir tranquilo todas las noches. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Siempre he sido el líder y la gente me sigue. ¡Folando líder, líder, líder! ¡Folando líder! ¡Sígueme! ¿Hasta dónde quiere llegar? Quiero ser feliz. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? Pues soy enrollado, caigo bien y a los casos del curro y bien conmigo. ¿Está usted preparado? Compruébalo. Conoce las reglas del juego. Que no hay reglas.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 Todavía está tiempo para irse si cree que no está a la altura. La prueba comenzará tras la señal. Dispone de un minuto para realizarla. ¿Do you usually buy imitation things? Oui, oui. Very good. La verdad es que hace falta saber inglés, pero no problem. Y que si se imitar, claro. Es que estamos en un momento, es que estamos en un momento dificilísimo. Eh, mire usted, eh, señor, señor bueno, usted no puede hablar de nada, o sea, estamos en un momento difícil. <risa> que o si sea, en un momento difícil, y yo he detrás para ver a Leti. Atleti. <risa> eh... <risa> ay, mira, eh, señor, señor, eh, soy José María García, ¿qué entradas para pagar a Leti. Atleti, estamos, atención que la juega para Cuti. Cuti, de Rafael, ay, diga. Ahí los demás eh. Bueno, y la verdad que me parece un poco patático la verdad eh.